Ministro de Economía y Finanzas Públicas Mario Guillén convocó al diálogo a las autoridades de la Universidad Pública del de Alto para analizar la situación económica de esa Casa Superior de Estudios. El titular de Economía aseguró que las movilizaciones fueron apresuradas. Nosotros nos comunicamos con el rector de la Universidad del de Alto con el propósito de generar este espacio de diálogo, empezar reuniones, para lo cual habríamos quedado que el próximo miércoles a las 3 de la tarde empecemos una, un espacio de diálogo con ellos para ver este tema desde de, de, de su presupuesto y eh, empezar a evitar que, que, que, que los universitarios salgan de manera innecesaria a las calles y obviamente se expongan como se han expuesto hoy día. El ministro de Economía lamentó el fallecimiento del estudiante Jonathan Quispe Vila y convocó a los estudiantes y al rector de la UPEA a suspender las movilizaciones que solo generan violencia y por el contrario llamó una vez más a sentarse en las mesas del diálogo para llegar a acuerdos. Eh, nos parece que la salida o el haber sacado a la universidad a estas manifestaciones ha sido totalmente innecesario. Nosotros eh, siempre vamos a estar abiertos al diálogo y en las próximas horas también vamos a volver a convocar al diálogo para que estos hechos no vuelvan a repetirse y para que de una vez lleguemos a, a acuerdos que, que puedan eh, fomentar los datos no solamente de la OPEA sino de todas las universidades.